Estamos aquí en Bilby con el compañero uh, Ronald whittingham Dennis, que es el presidente del Gobierno Territorial Indígena y Afrodescendiente de Karatá. Y quizás um, Ronald nos podría ayudar explicándonos, un, dándonos una breve reseña histórica de, del contexto histórico de este problema de los conflictos de la tierra, aquí en la zona. Bueno, tal vez hablar un poco de eso voy a ir un poco más atrás como pueblos indígenas este, en los años 1900 comienzo en 1900 o antes de 1800 este, la costa atlántica era como una reserva de la Jukitia y en ese asunto era protectorado por los ingleses, por los británicos. ¿no? Pero cuando los británicos iban a dejarnos solo a los hicieron un tratado con el gobierno de Nicaragua, eso que le llama Tratado Harrison por el Entonces, varias comunidades este, benefició eh, con este tratado a los derechos de la tierra. ¿ya? Entonces el gobierno en ese entonces firmó y le dio a, a muchas comunidades, tanto del sur y del norte. Pero en ese tiempo estamos hablando de que aquí no había ni, ni accesibilidad, vías de comunicación. Por eso las comunidades que está sobre el, el, el río Coco, el ribera del Río Coco, no se beneficiaron porque la Comisión no llegó a esa zona. Entonces pocas comunidades se beneficiaron con este tratado Arizona, ¿verdad? la cual, la, el territorio que represento benefició con ese tratado. Entonces nosotros tenemos, teníamos, o te, teníamos, ¿verdad?, pero ahora como nos dio otro título, eso se quedó como un cierre administrativo. Pero... Eh, desde esa raíz, de, esa, de ese eh, eh, derecho que nos dio en, en ese entonces, nosotros veníamos administrando ¿ya? lo que es la ciudad de Porto Cabeza. Para el territorio de Caracas no hay una difer diferenciación de etnias, ni de raza, ni de color. Por eso si vos lo ves aquí en la ciudad de Bilbi aquí vive todo. Aquí ve chino, gringo, Miquitos, españoles, todo bajo la norma de la comunidad. La comunidad tiene una norma. No, no. Quizás sería una ayuda para la gente que está mirando, si usted podría explicar el territorio que cubre Caratán. Es, es todo el pueblo de Bilwi, ¿verdad? ¿no? Sí, todo lo que es el casco urbano de Bilwi. Okay. Todo lo que es el casco urbano de Bilby. y la comunidad rural que es Caratá, que es la propia comunidad, que somos nativos de ahí. Eh, la comunidad más cercana de bilví que aproximadamente es dos kilómetros y medio. Ahorita yo creo que no tiene ni dos kilómetros, puede ser ¿eh? no, un kilómetro o medio kilómetro, que la Mlaya. Y la otra comunidad que tenemos el Akban, y la otra comunidad que es Crubalban que tenemos como zona de agricultura. ¿Ya? Entonces nosotros venimos administrando, nosotros hemos administrando de acuerdo a nuestras propias normas, a nuestro propio sistema eh, eh, basado en la costumbre, eso nosotros hemos venido. Ahora, se pasó casi como más de, más de un siglo, podemos decir, casi un siglo, porque durante esa época ningún gobierno, ningún Estado del gobierno reconoció el derecho de los pueblos indígenas. Ninguna. Hasta 1987 que el gobierno en su primer, en su primer periodo de gobierno es donde reconoce los derechos de los pueblos indígenas. En la constitución de la República de Nicaragua. ¿Ya? a partir de eso viene la ley 28 ya, siempre amparando como nosotros podemos escoger nuestro propio parlamento regional ya, luego viene la ley 445 que es la ley el rectora para titular las tierras de las comunidades ¿ya? ¿En, qué, ¿en qué año fue? el, el año 2005 y la ley 4, ya. Y luego cuando el gobierno llega al turno, entonces titula, son 36.5% del territorio nacional está en manos de los gobiernos territoriales, de los pueblos indígenas. Ya. Eh, eh, nosotros somos pueblos indígenas reconocido por el Estado de Nicaragua actualmente, y, y no solo reconocido, sino que no ha dado esos derechos, derecho a, a, a, la, a la propiedad comunal, la cual nunca hubo, derecho a la educación, todos los derechos prescritos en la Constitución, ya la salud, vivienda, eh, los gobiernos autoritarios siempre trabajamos por, pero eso es la ley 446 establece un marco un mecanismo de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno tal vez me pareciera a ustedes decir ¿cómo es eso? porque solo en Nicaragua hay tres niveles de, cuatro, cinco niveles de gobierno gobierno central, que es el mismo estado el gobierno el municipal ¿ya? que administra el municipio con su dimensión administrativa, política administrativa y los gobiernos regionales, los gobiernos regionales, que es el sede del gobierno de Puerto Cabeza, que están los gobiernos territoriales que somos nosotros, y el gobierno comunal. Los cinco, los cinco gobiernos que establecen la, la Constitución deben de trabajar de manera coordinada. Bueno, ¿nos puede explicar qué es la diferencia entre el gobierno territorial y el gobierno comunal? La diferencia es que el gobierno comunal es netamente y para específicamente una comunidad. El gobierno territorial es conjunto de comunidad. El, la, si hay cinco o seis comunidades, él representa ese conjunto de comunidad. Pero el gobierno comunal específicamente es un, un solo comunidad. Por eso cada gobierno territorial es que tiene comunidad cinco o seis comunidades en cada comunidad tiene gobierno comunal la cual trabaja de manera articulada ¿quién es el gobierno comunal? la ley 445 dice que el juez o que la comunidad decida quién es entonces como la tradición ha venido que la, los jueces son la máxima autoridad desde hace tiempo entonces nosotros vamos con eso bajo la costumbre que son claro. los, los jueces cuando, cuando habla de, de los jueces está hablando de los jueces comunales comunales en mi quito le llamo Wista. Sí. entonces de, de, de eso nosotros estamos trabajando ahora en la ley como me preguntaste que explique un poco la panorama ahora en la ley aparece cinco etapas ya en cuanto a la titulación en la titulación ahora la ley dice que la última etapa es el saneamiento. Eso es lo que dice la ley, el saneamiento. Entonces, nosotros los gobiernos territoriales somos los primeros responsables de velar, administrar, conservar, cuidar el territorio. ¿ya? Junto con los gobiernos comunales. ¿Ya? con los gobiernos comunales. Ahora, el, el asunto es cómo lo, lo, lo gobiernan los gobiernos comunales, cómo gobiernan los gobiernos territoriales, ¿Ya? porque el Estado ya lo dio, su título, porque a mí cuando me entregó el título el gobierno de Imran, Ronald, usted sos presidente del territorio de Caratá, está en tu mano para administrar, cuidar y dar buen uso a sus recursos naturales que pertenecen a su territorio. Entonces el gobierno ya me dio para que yo pueda administrar, yo puedo tener esa potestad sobre esas tierras. Por eso yo, como gobierno territorial, yo no hablo tal vez por otro territorio, no sé cómo lo maneja. ¿Ya? Pero yo tengo a hablar cómo nosotros manejamos. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos? Nosotros tenemos normas. ¿Ya? ¿Ya? Normas y reglamento cómo aplicar y cómo gobernar el territorio. ¿Ya? Entonces. Se clasifica como hay que aplicar en las comunidades indígenas urbanas, como te decía. Y en esa forma nosotros estamos trabajando sin tener ninguna diferencia con ningún tipo de, de, de, de etnias o razas que existe en mi territorio. Y no solo aquí, nosotros tenemos en la comunidad también mestizos pero nosotros estamos trabajando con la norma, ¿ya? la norma es la que regula, el gobierno a base de eso es que se está caracterizando y llevando ejerciendo el control de su territorio, como, como comunidad, como territorio. ¿no? Ahora, en algunas comunidades hay algunos ciertos problemas con el saneamiento, pero también hay que ver algunas realidades, ya hay una realidad de que que nosotros yo por lo menos he visto porque yo he ido a algunas territorios he visto es que hay personas de las mismas comunidades hay autoridades con las mismas comunidades han vendido tierras a veces hasta 500 manzanas mil manzanas entonces si yo te vendo aunque la ley, la ley, esta ley, la ley prohíbe la venta de la tierra. Pero, pero sin embargo, la ignorancia de la ley, a veces la gente lo vende. Entonces, esos son problemas que realmente a veces nosotros como pueblos indígenas y gobiernos territoriales, le culpamos al Estado. Entonces, ¿qué pasa? La gente ahora que cuando lo vende mil manzanas o mil hectáreas, entonces la gente trae a sus familiares, porque cree que es del algo que compró, algo que vos compras vos pensás que es tuyo, aunque la ley no dice eso, ¿ya me entiendes? Es cierto que algunos han entrado, tal vez por, por cuenta propia, pero debe de haber una negociación, debe de haber una negociación en cuanto a cómo ir ordenando, porque hay tierra que realmente tiene que zonificar, donde la comunidad o el territorio puede decir, bueno, aquí hay tercero pero ¿dónde podemos ordenar? ¿dónde puede estar ahí? ¿y dónde, qué área no puede estar ahí? ¿y bajo qué sistema puede estar ahí? Sí. Es como carata dice, vos puedes, tú también, vos querés, nosotros te vamos, usted tiene mil manzanas, no, usted no puede tener, usted va a tener cien manzanas, un ejemplo. Pero esta va a ser el área que voy a utilizar. ¿Vamos qué este concepto? Vas a pagar un arrendamiento. El arrendamiento no se consiste en nada menos dinero. Porque el campesino o el tercero son productores. Y puede ser que te paguen en especie, con ganadería. Si tienes ganado. Un ejemplo te voy a decir. Si un ganadero tiene eh, 100 cabezas de ganado. En un año. Produce 50 cabezas de ganado. Vos lo aplicas. 50 tuviste este año. Entonces vos vas a dar un ejemplo. 5 cabezas de ganado. Vos sacaste 100 quintales de arroz. Lo vas a dar a la comunidad. 10 sacos. Un ejemplo te digo. Vos sacaste 200, eh, eh, ¿cómo se llama, de, de, de frijoles. Entonces vas a dar 10 entonces, ya, pintar entonces, debe de haber por eso, eso, eso depende cómo va a crear su norma y la administración simple y um, hizo una diferencia, una distinción entre lo que él llamaba ordenamiento y uh, ese término que tanta gente manipula el saneamiento same usted piensa que ese distinción es válido y si usted piensa que si es válido, ¿en qué consiste ordenamiento y en qué consiste saneamiento? Hay varias hipótesis y muchas personas eh, manejan de, de, de muchas formas, Porque hay, hay gente que dice saneamiento es limpiar, sacar todo, uno pero algunos dicen no, sanear es Ir en entendimiento, o sanear y ir en entendimiento. En ese entendimiento está el famoso concepto de reordenar. Es el concepto. Entonces, ¿qué significa reordenar? No es que lo mestizos o los terceros que están dentro de su territorio dentro de su tierra, ellos van a decidir en qué área va a estar. Vos vas a decir en qué parte va a estar ese ordenamiento. ¿Y cuánto puede dar en la porción de tierra? Ese ordenamiento, sí, sí. Ah, ¿me entiendes? Es, sí, es, es un componente, es un componente para ir resolviendo los problemas. Exacto. Ahora, en ese, en ese ordenamiento también tiene que ver quién puede salir y quién puede quedar, ¿Sí, ¿me entiende? Es el ordenamiento. Y Ronald, ese, es todo ese proceso. Es responsabilidad de los gobiernos comunales y de los gobiernos territoriales de insistir en sus derechos a su propiedad. Pero por ser una ley nacional, el 445, el saneamiento por fuerza tiene que estar a cargo del Estado. Entonces, ¿cómo es la relación entre el proceso de los gobiernos territoriales y comunales de defender sus derechos y, y, y, y este proceso dirigido por el Estado, o promovido por el Estado de es saneamiento para garantizar el proceso completo de titulación. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, es que ese proceso de acompañamiento, okay. el, el, el Estado le ha dado a través del ejército y el batallón, ecológico del ejército ¿la? Y, y que ningún territorio diga que no, lo han dado eh, este eh, acompañamiento pero, pero como yo te decía la voluntad de resolver el problema lo corresponde a los gobiernos territoriales y la comunidad y lo es y por qué a veces, a veces la, la, decir la verdad hay, hay, hay mucho eh, en te podrá decir este, inconveniente para uno, inconveniente para otro, y molesta para otro, pero, pero la real es que vos no podés, si un miembro de la comunidad vendió por X o Y motivo cierta por su, porción de tierra, te obliga a sentar y negociar, ya, ver qué se puede hacer, y para negociar, tiene que tener un espíritu de resolver el problema. Pero si no existe un, un espíritu de resolver el problema y crear problemas, entonces nunca vas a resolver el problema. Porque a veces el CONADETI, CONADETI es una institución creada por el Estado y, y siempre ha dado acompañamiento a varias comunidades en Francia, SIRPI, incluso en el territorio de Fresnia, han ido. Ya, pero lo que pasa es que a veces no existe una voluntad y seguimiento, la palabra también, seguimiento, de ir resolviendo caso, caso por caso. Porque es la comunidad que tiene que decidir cómo ellos quieren que la etapa de saneamiento sea efectivo. Eso es lo que hay que ver, ¿entiende? Entonces, cuando uno tiene esa visión clara, entonces voy a saber cómo lo va a hacer. Por ejemplo, yo tomé en el territorio de fresley en territorio Fresley. ahí hay un señor, hay un señor, ya, lo, ya te llamo, estoy en una entrevista y ya te llamo, morir, te llamo. Hay, un, hay un señor que se llama Colectivo Rito, no sé cómo, hay un colectivo ahí, ya que tiene un contrato de arrendamiento de 1.500, creo que manzana. Pero ¿qué pasa? Este colectivo tiene un contrato con la comunidad y con el territorio, pero este colectivo trae otra persona y su... Parienda cuando la norma de la comunidad es prohibido entonces agarra mil manzanas y lo, trae a, y lo trae otra familia y le da 30 manzanas va a pagar tanto entonces ya el, el, el, el espacio del territorio el espacio del terreno de la comunidad transforma en mercantilismo y esa es la cosa que tiene que ver si yo te digo mil manzanas, es para vos. Si vos, si vos violás esa cláusula, inmediatamente surge efecto negativo, que es la cancelación. Y esas son las normas, no sé si lo tienen. Entonces, cuando él como presidente del territorio, la comunidad, le dio una nota al mil manzanas y se dio cuenta que metieron... 11, 12 familias que no tenían contrato con él, entonces llama la policía, viene y dice, mira, yo le dije a este señor, aquí está el contrato para los judiciales. de este violento el derecho de la pública. Y En ese caso está el ordenamiento. Esta persona se va a ir por sí solo. Sí. ¿Por qué? Porque violentó la norma. Sí. Entonces, tales cosas, yo considero que tal vez no están aplicando.